¿Qué es? Decir que, ya sabes, lado. Sí, doyiki, el la que el de la casa. ya, sí, ya está sí, el lado. Ya, ya, ya, Vitorino ya, la ya, ya, la ya, ya, ya, ya, ya, ya tú sabes cómo yo entro, llegó el cargo, el elemento, el la que es? la manjó lo fuerte? lo que lo que que que que Sabes que, digamos, Mano, esto no es bulto, esto me enfoca, El viene en la cámara, el poca soy que venga, y no le parean nada, que vamos mañana para la vega. Venga, venga allá, porque yo soy, no le parean nada, como quiere, Somos de allá, de allá, y no dejamos el puerto, tú sabes que es lo que hay de aquí, vamos el aeropuerto. El aeropuerto no espera, la gente es puesta mantequilla, ven acá para explotar el papa vale la vale pinilla vale pinilla vale pinilla lo que vale pinilla vale que vale pinilla esto es para el Pero pinilla es el demasiado, demasiado. Te la boca. Para que yo palm, y no le pa pa pa pa pa pa ir pa pa pa pa pa pa pa pa pa no No no Porque ah, la no también para que lo quiera ver, yo que lo seguido, yo ¿no? a improvisar, Ay, me te déjeme, pasa para no se van aquí ya, conmigo porque yo soy completo, yo soy el dialito como el sazón, somos, somos completos, completo. Completo. venga porque lo tengo. que, como se el sazón, hay que se pase, le da sus pecos son, llegale, llegale, llegale. tú Ya llegaste, hay que se cruze, tú la mataste, cógelo tranquilo, Mírame, Aidy, que vamos a tomar y vamos a balear los wii. Búscame la wii, que Aidy se engañó. Este coro va para acá y también para ¿Sí Nueva mayor. Que... Para mayor, para mayor, para mayor. Yo creo que, que, que estamos en free. Muchas... Tú me dijiste. Ponga la whisky. Esta la wii, manja el cheese. Esto es bulto porque estamos en free. Oye. Tú le llegas y me arrasan los ojos. Oye, que lo que paramos rápido me engranojo. Oye, en granó... me engranojo, oye, que lo que? Me engranojate. Ponte guaremate o ponte como en la cartella, que no te rompan que vos le echas con ella, vete para allá que tú tienes una querella, yo vi una loca de bienestar que, no que quería venir para acá, y me dijo papi contigo yo quiero singar, yo quiero cantar, me quiero expresar, porque con esa loca yo quería yo singar, yo yo yo estaba apretado. mal y descato involucrado. Sí, ya está modado, el tipo ya se fue porque se quedó trajeado. tú sabes que lo que es, no es que mi hermano, es que es masa, malo, masa, es dice que es malo, es es ves que lo que tú para es la de la vega, no gusto, los trinitarios activos, Kennedy, toda gente, los vitorinos en la casa, los le junto un rojo, no te gustes, las mujeres bacanas que no se enfocan con ellos, yo no sé que la vega es pila de eso. ¿no? De no lejanos a todos, no lejanos no, todos, no lejanos a Arapacoa, no lejanos a no, no. No los Dale vi, para que vean que los pasos son calentos, es el paso para los tigres, Dale, dale para que vean que tenemos talento, dale. Salud, tu guarda Dale, dale bulu, dale vi ahí, para que yo vea. Vivero, Arapacoa es un vivero. Dale, dale, dale. dale. Dale, vivero, comenzamos el guero. Vámonos del mundo porque somos tijeros. Si damos vida de bolsa a las mujeres, también bien. Que se quiten todo el mundo que llegó y todo y se, el nombre El victorino se sirvió, ya tú sabes, se gustió. Estamos medio borracho pero no se van no, Él no se va a acostar porque no le para nada. Para que es muy bien, que esto va para allá, para allá. Para allá, a Luisa Mantequilla que, que va a improvisar, pero nada. Sigue tirándome, y vi que yo me metí aquí y le metí aquí porque yo le meto. Yo te lo dejo adentro, se tranquilo, mi papá Juan, y ahora está en el cementerio Y que vamos a hacer... Oye, la mujer lo dejaba para que ¡Eh, la mujer lo dejaba para acá! Alúzate, alúzate, mira como que con la boca en la mano. Y dándote por bola por 5 pesos, por 5 pesos. pesos puerto, por 5 pesos ya tú estás reserviendo. No, güey, no vengan a pasar. Oye, 809-513-Carabacoa, Carabacoa, mire dónde La eterna primavera. Oye, mira mira, de mira. De, mira, mira, mira. Bien, mira. El Pac Duarte. No, güey, pues, el Pac Duarte no, porque la ve que es número uno. Llegale. Estamos aquí. La estamos. otra menor, la otra menor. Mira la otra, ahí la comista. La comida que sí, yo tanto, tú lo que yo tanto. Sí, tanto, ah, mira. mira. Cuatro ojos. Hey, ven, ven, vaca, ven. Cuatro ojos. ¿eh? No me le regojo cuatro dale, no, Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, güey. Para los Dale, darle un Dale. un Dale. Dale.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 no me voy a ver el agua ahí porque me voy a quedar la... con él ahí, ¿sabes? No, muy lento, muy lento. Ya, eso está... No me digas ni que me lo puedo sentir. Nunca no, estuvo fue el video. Mira, pues yo lo mando ahí. No este, video va no, este video va para YouTube. YouTube. Oye, lo, YouTube. Que este video va para YouTube, YouTube y para Facebook. YouTube, no juntos. Oye, el cirujano no es uno que es de cáncer. Ese pibe, el foto de aquel lado que no oh, lo conozco, sí. pero son de los míos y el lápiz también. El batallón que se cuida que no viajan, ve, esto es para ellos. Vamos a y Black que se Vamos vaya un comiéndose una vena para los dientes porque le están creciendo todo ya. Vamos ya, a, a ver un vuelco. Sí, sí, dale, sí, dale, dale, ya, dale, ya, ya. dale, dale, dale. No, para ya, ya, loco, y estoy cansado. Dale para acá para que tú vayas a lo que tú te cansado. El camarero nunca se cansa. Dale para allá, dale, <títas> dale, ahí, bien, dale, uh, dale ahí, vi, dale dale dale Oye que lo que son cinco mojones, haría llamado de que batallón, pero fue el lápiz que a ellos lo subió, ahora estos palomos se están tirando mejor. Que se estén tranquilos que callan los vinos, para verle no la cabeza a nuestros menucitos que no son de nada. Tú sabes ya rapía ellos cantan su vida por su vida una mierda como dijo ellos. Que se vayan y a me a están ellos, porque el mirando, pa culo lo está mirando para romperle hasta el cuello. No les paren, que nosotros no somos canos. Aquí ya estamos sonando. Aquí en el cano a la ¿Dónde se un muretero que me lo mame? y que se llama bando? que lo ponga chili Chile, porque aquí somos bacanos, los vitorinos de aquel lado llevándoleros, gritando porque somos así. No le pare que te di un frío, eso fue para el batallón, que me lo tiene que mamar a mí. Amé, batallón Amén, amén, amén. Oye, amé, el amé. hey, batallón, muy buenos raperos, pero están dando el culo para conseguir cinco pesos. Sí. Hey, abe, ya se burlaron esta gente, son cinco pacientes, yo no me veo, que no Ya no busco eso para allá, para... Yo sabes, para que libertad de la muerte, para mi gente de La Vega, ya no busco de Trini. Con la gente fuerte, mira de gente que hay que emocionar, pero que si digo, la garganta no me va a dar, ver. Ey, Mora, más que brille, gallardo. No gusto con la gente fuerte aquí, mantequilla, luz, para que vean. Mantequilla, no, de que lado. No me quito. La que no se, se fue, pero que, que siempre, dejaron. La que no, RD se fue. Oye, aquí, no me dejaron. quito, pero siempre estoy fuerte. No le falla nada porque eso está bueno tú sabes una vaina bacana y pa yo la palo no, yo tengo no, mi palo y pa qué los feo no, ya no vengo de ella para allá Vitorino de el este lado y mantequilla La gente en el país que es te de bajo no, a punto de no, nos viramos. nos, nos quitamos de aquí porque no, ya que la, que la vaina está borrada ya está bien para esa vaina porque,